Si estás viendo este vídeo, estoy en directo ahora mismo en Twitch, esa plataforma que no se puede decir, pero a mí me da igual porque no monetizo igualmente, así que enlace en la descripción y te dará durante todo el vídeo el enlace, pero bueno, yo lo pongo en la descripción también por quien quiera ir directamente, venga. ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! mira. ¡Olé! mira <risa> ay! ay. Tienes una flor en el culo Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Buenísima ay. atrás. Ay. Que me, que me revientan. Ay, ay, qué mal lo pasaba, ay. qué mal, qué mal. Me veía muerto, ¿eh? Segundito. Ahí, vamos. No, déjame la E. Déjame la E. Vaya, vaya. Vaya paliza, eh. Vaya paliza. Hostia, la ha matado los dos. Los... Me reviento. Me revienta. No le he llegado, tío. No le he dado... Al no le no, da no, no, no, no, no, no, no. El que más uso es Warwick. Y tampoco lo sé usar muy bien, pero.. A ver, mi compañero. ¿Mi compañero qué? No, no, no, lo no, corre, corre. Ahí me he liado. Me he liado, tío. Pero no hay una doble. Pero es que mi compañero. Eh, Mi compañero, que estaba haciendo? Estaba ahí y no me ayudaba, tío. Peca ella, no me ama. ¿Por qué ella no te ama? Pues no sé. te. Le reviento. A ver, ven aquí, que te reviento yo, te. Ven, ven aquí. Ven aquí. ¿Por qué es cojo? Déjame salir. ¡No! No <risa> he es una doble, pero... La R, tío, la R más ha fallado. Fatal, pero no sé ni cómo lo has matado. <risa> Ah, si no, si no, si Juan me hace gracias por el follow, es que no lo he escuchado. Oh fuck, Me han cogido aquí, no estaba leyendo. Te este reviento. Te reviento. Te este reviento. <risa> <A> <risa> la <risa> la me voy, voy me, me voy, me voy, me voy. No, no, no, no, no, no, no, no, ah, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Tienes ay. una flor en el culo. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Buenísima ay. Ay. ¡Ay! Que me, que me revientan. Ay, ay, qué mal lo pasaba, ay, qué mal, qué mal. Me veía muerto, ¿eh? Siento. La tirenita. La reviento, si quiero, vamos Me hago la doble Llevo un tiempo jugando, pues. Y te reviento, y mira, vienes tú, te reviento Y vienes tú, ven aquí ah. y te reviento y encima no voy a morir, no voy a morir ¡No muero! ¡Y no muero! <risa> Espérate que tenga la R <risa> ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Tenéis que ir aquí los dos! ¡Ven aquí los dos! Y ¡Aquí, aquí también! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Hole! Si el GTA es como ¡Olé! Minecraft sin cubos. ¡Olé! Me hago a los dos, a, lo, a los dos me hago. Hazme un hijo, joder. A los dos me lo hago. 18-3, ¿eh? 18-3. Uff. Uf. Venid los dos aquí, tengo la R. La R para, vos, para ti nada más. Tu de top es malísimo. Ya, no sé. Vale, vale, a No, no, no, no, desapareció Desapareció Vale, vale, vale Eh, no entiendo <ríe> No entiendo qué pasaba ahí. Yo te explico Johnny Finch del pasado Lux te vino, vino por detrás Por jungla Y tiró un rayo a dos personas Y le quitó una vida importante A esos dos enemigos Luego viniste tú y le robaste esos dos kills Por lo que por muy bueno que te creas ser Ahora mismo te ha quitado Un poquito de ilusión Porque simplemente lo que hiciste Es robar dos kills de Lux Así que Tampoco te vengas para arriba tanto, eh Tampoco te creas que tú aquí El mejor del mundo, eh Venga, y ahora venga Seguid con el vídeo Reventamos <risa> vale, esto Da igual a que revienten La torre vale ¿Cómo? ¡Que están rendidos! <risa> ¡Están rendidos!